Inflación en Argentina, inflación en Estados Unidos, inflación descontrolada, aquí y allá. Pero, ¿los precios de Bolivia siguen estables? ¡Qué loco! Y es que por la guerra, los precios ¡boom! reventaron y se descontrolaron en el mundo. ¿Y Bolivia, acaso no está en el mundo? Claro que sí, pero con un modelo económico boliviano, que es previsor y que cuida nuestros bolsillos y piensa en el bienestar de todos y de todas. Y el resultado? La inflación más baja de la región. Lo dicen los organismos internacionales. A junio llegó al 1,2%, cuando en otros países superaron el 5, el 10, el 15 y hasta el 20%. Bueno, hoy me toca ir al mercado. ¡Chao, chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.